Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Vos? Bueno, seguro que sí, ¿eh? No, quiero escuchar otra cosa. Hoy tenemos la acción número 9. Tiene rima, esto es un tema. La acción número 9 trata de... Por favor, te pido... Deshacete del perfeccionismo. Y sí. Porque ser perfeccionista está buenísimo. Y sé muy bien de lo que hablo. Pero a veces caemos en esa cuestión de que mejor no lo hacemos porque no vamos a llegar a hacer esto así, no tenemos esto así, no tenemos... Y medianamente anulamos un proyecto porque... Ya sabemos que por ahí nos van a faltar cosas que no van a llegar al estándar que, ten, que creemos y que queremos. Bueno, te voy a poner un ejemplo súper claro. <risa> ¿Viste? En un recital de Luis Miguel, cuando Luis Miguel hace así y hace señas del soli, al, al sonidista y todo ese tipo de cosas. Bueno, 100% perfeccionista, pero bueno, un número uno, sin lugar a dudas. Pero a ese nivel, a veces hay que aflojar con el perfeccionismo, porque de verdad que nos detiene y no hacemos las cosas porque no tenemos esto, porque no llegamos a esto, no, porque no va a salir así y porque yo quiero o no, y cuando lo haga va a tener que ser así. Y todo el tiempo tenés una batería de ideas, de decisiones y cosas que no, que te marean, y al final, ¿qué terminas haciendo? No haciendo nada, simplemente porque no va a salir perfecto. Nada. Nada, sale perfecto, o sea, salen las cosas como tienen que salir de acuerdo al momento que estás viviendo, a tu estado evolutivo, a las herramientas que tuviste o no tuviste, al conocimiento que tenías en ese momento o no tenías, ¿me explico? Es parte del crecimiento, o sea, que está bueno igual querer la perfección o aspirar en realidad a, a la perfección porque eso implica una entrega a, a tu tarea, a tu profesión, a tu persona, eh, de dar lo mejor al resto y eso se entiende con mucho amor y es algo maravilloso y muy bello, de verdad, o sea, es algo que emociona. Pero a veces eh, nos pone una traba donde no podemos hacer las cosas simplemente porque algo no va a salir como nosotros queremos, o sea, algo de todo ese combo de cosas que tenemos que hacer, que se llama proyecto... No, no va a salir o no va a cuadrar con lo que queríamos o aspirábamos. Así que chao, hoy le decimos bye bye al perfeccionismo y nos podemos hacer las cosas. Con todo el amor del mundo, con todo lo que tenemos. Ya, si tenemos que mejorar después, a futuro lo mejoraremos eh, y veremos lo que hicimos, pero estamos haciendo las cosas que, valga la redundancia, no es poca cosa. Te mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Y no te olvides de ir a la cajita de información, ver que ahí tenés el contacto a mi web, a mis redes sociales, y hacerle clic a la campanita para no perderte ninguno de estos videos que te va a ayudar a tomar algunas ideas para continuar en el camino de tus sueños, de tus proyectos, de ser quien sos. Y si no te ayuda, te vas a reír de mis furcios y de lo que pueda llegar a decir. Te mando un beso enorme y nos vemos.